por el tobogán hacia la fosa Maldigo encarnizadamente mi suerte No quiero morir entre tanto pobre Tanto pobre anónimo, tanto pobre sin suerte Tanto pobre tatuado, tanto pobre sin dientes Tanto pobre traicionado como yo Tanto pobre abatido, tanto pobre durmiente Del hospital a la cárcel, de este bar al bar de enfrente Rezando por la celestial pureza del amor escudriéndome entre esta gente que ni cuando muere calla entienden nada de lo que se habla esta calenturienta corriente en este aceite frío nos deslizamos cornudos corajudos